Efectivamente en estos momentos me encuentro en la Subdirección Nacional de la Defensa Civil con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Podemos decir el principal cuerpo de socorro del nordeste siempre activo para llegar ahí estar presente en cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Y justamente tras el paso de la tormenta Laura por República Dominicana vamos a ver hasta el momento cuáles reportes tiene la Defensa Civil de... ...algunas eventualidades que se hayan podido registrar... ...continuamos en vivo en esta cadena desde Telenor... ...para toda la región del nordeste del país... ...para justamente presentarle todo lo que está aconteciendo... ...en estos momentos se mantienen en sección permanente... Eh, ...el señor Juan Inoa ...conjuntamente con los demás miembros de la defensa civil... ...aquí en San Francisco de Macorís... Inoa, saludo, buenos días... ...estamos en vivo en estos momentos... ...dándole seguimiento... A los efectos de la tormenta Laura. ¿Cómo marcha todo? Así es, hasta el momento eh, en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, se han presentado caídas de árboles en hora de la madrugada y se ha mantenido de igual manera lo que son las precipitaciones. Eh, la precipitación en esta ocasión no ha sido tan significativa, pero los fuertes vientos anoche se hicieron sentir y han caído varios árboles en la zona. Tanto la unidad de Acuática, de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Unidad rescate del CURNE, Cruz Roja y las demás instituciones, hemos dado respuesta con el Comando Conjunto Norte, el Ejército y la Policía Nacional. La señora gobernadora ha estado muy empeñada de que no se pierda una vida y que hay que proteger vida y propiedades en toda eh, la zona de nuestra responsabilidad. Eh, las precipitaciones van a continuar de, de esta depresión tropical, Laura el cual se ha despegado un poquito más de, de nuestra área, pero las precipitaciones al continuar eh, nos va a permitir mantenernos en sesión eh, permanente. ¿Hay reportes de inundaciones? ¿Se han registrado en algunos sectores vulnerables de aquí de San Francisco? Hasta el momento eh, solamente hemos tenido llamadas de emergencia por la caída de árboles. El río Jaya se mantiene dentro de su caudal, aunque tuvo una retroalimentación anoche con la lluvia que cayeron en la parte alta, de, de, de, la, de la Loma, y el río Camus también tiene un, un caudal no exagerado, el río Yuna se está fortaleciendo, pero está todo dentro de lo normal, hasta el momento no hemos tenido situaciones que, que lamentar aquí en San Francisco. ¿Tiene un plan de contingencia, usted activado, activo, para cualquier tipo de eventualidad? El plan de contingencia lo tenemos ya a, a través del encargado de, de planificación, el encargado de operaciones, y el personal que está dando respuesta ya que con la experiencia que tienen, realmente uh, actúan ante cualquier situación que se pueda presentar aquí en la provincia de San Francisco de Macorís. La masa fuerte, el centro de la tormenta, ya ha salido de, de nuestro territorio dominicano. Sin embargo, ¿qué se prevé, qué se podría estimar para las próximas horas? Y no las próximas horas continúan eh, las lluvias, lo que nos da un indicativo de mantenernos en sesión permanente. Ya también vamos a acudir eh, conjuntamente por orden de nuestra honorable gobernadora, anacio Mara Cortés y darle seguimiento a la persona en la zona aislada donde se van a distribuir algunos alimentos eh, en hora del mediodía. Justamente una recomendación para esas personas que, que viven en esas zonas vulnerables que ustedes les pueden decir cuáles son las recomendaciones, valga la redundancia. Mantenerse informado debido a que todavía eh, tenemos precipitaciones significativas y de igual manera eh, los que viven a orilla de Arroyos, ríos y Cañada ...por deslizamiento de tierra, mantenerse informado con la defensa civil y otras instituciones. Bueno, pues muchísimas gracias eh, Juan Inoa, director, su director nacional de la defensa civil... ...con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Ellos se mantienen activos en sesión permanente. Ya ustedes escucharon sus declaraciones hasta el momento, reportes, daños que ha causado eh, la tormenta Laura. Podemos decir que son caídas de árboles y como decía Inoa, se mantiene un monitoreo total con esas zonas que son vulnerables a inundaciones aquí en San Francisco de eh, Macorís. ¿Alguna pregunta, amado Rey? Bueno, aparentemente eh, todo está bajo control. Ahora, el tema de los refugios, ¿están disponibles? Están, eh, que, si hay gente, cuánta hay? Si él tiene ese dato, si él tiene esa información. La pregunta, Vladi, es eh, lo, el tema de los refugios. ¿Cuántos hay disponibles? Y si hay gente en ellos, ¿qué cantidad de, de, de personas, más o menos, están ocupando los refugios en este momento? ¿De los, de los refugios, Amado? Bueno, muy bien, muy bien. Muy, muy bien, me, me pregunta, Amado, eh, bueno, para que le haga la pregunta a usted, que si tenemos refugios, que dónde están ubicados esos refugios y... Capacitado para cuántas personas, para acoger a cuántas personas? Sí, así es. En el barrio Azul, la escuela que se encuentra en la zona, esa escuela tiene una aproximadamente una 12 aulas en cada De acuerdo con el contagio del COVID, una persona tiene que tener un distanciamiento en esta ocasión, mucho más que el protocolo que se usaba anteriormente. Tenemos todos los refugios tan codificados, y mayormente no se usan todos en ocasiones de inundaciones, debido a que, por ejemplo, en el río eh, la zona del río Jaya, donde está el barrio azul, Ugamba y otras escuelas se usan como centro colectivo y tienen capacidad eh, cada uno para X cantidad de personas en esta ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon eh, las declaraciones de INOA. Desde la Subdirección Nacional de la Defensa Civil, con asiento aquí en San Francisco de Macorís, seguimiento a la tormenta Laura, es todo por el momento. Rey, Amado, regreso con ustedes. Bueno, gracias eh, a Vladimir Paula. Una, una buena noticia es que la defensa civil se inunda siempre, pero en esta ocasión no se inundó. Eh, ¿Qué te parece? Sí, es una buena Es, es paradójico que la es defensa paradójico. civil haya que rescatarla cada vez que hay una inundación, es increíble, pero cosas de nuestro país, ¿verdad?